Vicente de Jesús García denuncia no escucha de un oído luego de ser golpeado por un miembro de la Policía Nacional mientras estuvo detenido la semana pasada. A la autoridad que cuando agarran a una gente presa como nosotros, que, que no lo maltraten, porque a mí me dieron ahí y últimamente yo no escucho de mis oídos porque me dieron duro. No, que me acusan de, un, de que un revuelvo, una vaina, de que, que yo me había llevado y cosas, yo soy es mentira. Porque si yo me lo había llevado estuviera preso, no me, no me había entregado. No, o sea, no me había entregado a la, a la esposa mía. Entonces me dijeron que viniera hoy y hoy estoy aquí. Confiesa, en el pasado ha estado ligado a hechos ilícitos, pero en la actualidad dice que está totalmente desligado. A veces que uno se mete errores y cosas de, de, de, como de familiares y cosas, pero. Uno a veces se arrepiente de haber cometido cosa mala.